Residentes en la sección de Campeche, arriba del municipio de Pimentel, denunciaron el mal estado en que se encuentran sus caminos vecinales. Este camino vecinal está intransitable. La gente por aquí no puede buscar, incluso cuando llueve, eh, los niños no pueden bajar a la escuela, porque se pone intransitable. El agua viene medio a medio al camino y entonces los profesores tampoco pueden bajar a dar eh, clase a la escuela. Es estos son un kilómetro y medio, dos kilómetros de camino y los muchachos van a la escuela de aquí que desde Magua un grupo de muchachos y tiene que ser de Carso, porque el agua desde que comienza a llover es hasta el cuello. En otro orden, el puente vehicular que comunica el municipio de Tumintel con la vía de Cotuí sobre el río Camú presenta un preocupante deterioro, por lo que el dirigente comunitario Pablo Castillo solicita la intervención de las autoridades antes de que suceda un hecho que lamentaba. Sí, yo hace eh, unos uno meses que declaré que de el puente estaba en estado fallido, que vinieran los grupos a ver las condiciones del puente para que no esperen que colase. El puente está totalmente en estado fallido, que si no vienen encima de él pueden tener eh, grandes problemas, pueden colapsar En cámaras Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.